Estamos con Santiago, un técnico especialista en salud auditiva y audífonos, y nos explica qué función tiene el audioprotesista en el cuidado de nuestra salud auditiva. Hombre, nosotros lo primero es la prevención auditiva. Recomendamos que cada cuando empiecen, pasen los 50, 55 años, vengan una vez al año a hacer una revisión auditiva, aunque ellos no se noten pérdida, pero para ir controlando y viendo si hay algún tipo de pérdida. Luego, nosotros cuando detectamos una pérdida auditiva, hacemos una serie de pruebas con las cuales vamos a ver si esa persona necesita una adaptación. Si es así, nosotros le proponemos una solución siempre y cuando el usuario vaya a notar un beneficio con esos audífonos y mejoremos su día a día. Y bueno, si detectamos la pérdida auditiva, pues se le recomendaría una adaptación a audífonos siempre y cuando el resultado pues, sea satisfactorio. Y, bueno, una vez que una persona está adaptada con audífonos, es tan importante la adaptación como el seguimiento de esa adaptación, que vengan las revisiones marcadas, una vez entregado a los 15 días, al mes y medio, y una serie de revisiones que tenemos nosotros ya programadas cada 3, 4 meses, audiometría cada 8 o 12, y, bueno... ¿Cómo saber si necesito hacerme una revisión auditiva? ¿Qué aspectos me van a indicar que estoy perdiendo audición? Y pues, por ejemplo, cuando estés en una conversación con varias personas y notes que se te pueda escapar algo, o, o tu entorno, que te diga que te lo he repetido varias veces, o la televisión, que la subes un poco más del resto de las personas, el teléfono, te cuesta oírlo, o principalmente lo que hemos comentado, que estés hablando con alguien y notes que sí, que estás oyendo pero que se te están escapando palabras. Gente que ha estado expuesta a ruidos fuertes durante su vida o por su trabajo, gente que en la familia tenga antecedentes con pérdida auditiva, ...gente que haya estado expuesto a tratamientos médicos agresivos también... ...o gente que no que haya tenido muchos problemas con los oídos... ...en plan supuraciones, infecciones, dolores de oídos... Todos esos son indicadores que nos pueden marcar probablemente... ...también si vamos a tener pérdida auditiva o no. ¿El mantenimiento del audífono es difícil para las personas de más edad? No, el mantenimiento a ver el mantenimiento básico que nosotros les mandamos es como habéis visto... ...o sea limpiar el molde, quitar los poquitos o los restos de cera que podamos tener... Aparte que con el spray, pues bueno desinfectamos un poquito, limpiar las ventilaciones un poco, y luego ya dependiendo un poquito de la persona, pues en los intraauriculares podemos enseñar a cambiarles el filtro. Todo depende también de las posibilidades que las personas vayan, gente que puede estar más capacitada o menos. También nosotros, al igual, en esas revisiones que les vamos dando, les hacemos el mantenimiento que, que les tenemos que hacer aquí, pues cambio de filtros, cambio de tubos, limpieza de micrófonos, todo. ¿Y dónde te encuentro? En Pedro IV, 160. Cruce con Yacuna, el edificio de cristal verde que hay, la tienda está abajo, en Barcelona. En Barcelona. Les esperamos. Gracias, Santiago.